en pascua porque es cuando las brujas llegan para adorar al diablo estas antiguas creencias pueden contener un grano de verdad porque no seas maldecido de por vida por robar una piedra o presenciar una convención de brujas navideñas pero algunas personas tomaron en el liceo te podrás convertir en corto tiempo en todo un profesional de las artes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 los arqueólogos visitaron la isla deshabitada en 2014 y se sorprendieron al descubrir que hace 9000 años la actividad ritualista de la Edad de Piedra era muy común. La gente viajaba allí específicamente.